citas INTA es otra de las variedades generadas en el programa de mejoramiento de INTA San Pedro. Es un durazno de pulpa amarilla, de carozo muy poco adherido a la pulpa. Eh, la fruta alcanza un tamaño promedio de 160-170 a gramos. Eh, un híbrido a partir de dos variedades, una denominada Flavorcress y otra Dixilan. Es una variedad que florece tiene la plena floración hacia finales de agosto, principios de septiembre, madura en la primera quincena de diciembre, de forma redondeada, con un ápice eh, muy levemente prominente en, algunas, en algunos frutos, es de color de fondo de la piel, es amarillo, y el sobrecolor es un rojo vivo que alcanza entre el 70 y el 80% de la superficie del fruto. ¿no? Bajo... Condiciones de tratamiento sanitarios estándar para lo que es nuestra zona alcanza buenas características de producción y de calidad de fruta.